Muchísimas gracias señores por continuar con nosotros en esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2023 y ya nuestra parte final de esta cobertura desde el jueves santo hasta hoy domingo de resurrección. Todo un equipo ha estado colaborando para que esto sea una realidad, para que sea todo un éxito y así ha sido. Agradecidos de Dios primeramente que nos ha permitido a nosotros entregarnos de forma integral a este trabajo. Brevemente quiero compartir con todos ustedes un resumen de lo que ha sido el monte de la cobertura semana santa en un video que aunque faltan muchas personas que han colaborado eh, pero alcanzaría cinco horas de, de un audiovisual para poder recoger Todas las personas que han sido parte de este importante proyecto, agradecer a Teleoperadora del Nordeste, Telenor, de manos del de señor Eugenio Vargas y también Eunice Vargas, que han puesto toda la logística para que esto sea posible. Nosotros presentamos el proyecto, inmediatamente ellos abrazaron este proyecto y por segundo año estamos aquí y a continuación le presento el siguiente audiovisual. Continuamos en la provincia, Hermanas Mirabal. Todo el que sintoniza en es... este lugar histórico, e emblemático de acá de Puerto Plata. Así es, muchísimas gracias. Aquí lo reportando desde... Cuenten las terrenas en donde luego de... Tenemos por el momento, regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Estamos ahora mismo, en el Gracias infinitas, es la mejor forma de nosotros reconocer el trabajo de todo este equipo, de Vladimir Paula, Arismendi La Antigua, Iliana Durán, Robinson Polanco, Melvin Toribio, Ramón Hernández, Camila Merejo, Angels Lizardo, Nengo Paredes. En los reporteros gráficos, a Neudi Paula, Raylin José, Jorge Luis Sánchez, Joan Dineo, Wagner Cruz y Junior Burgos. En los editores, a Darwin Taveras a cargo de este departamento, Marcos Rosado, José Antonio Guzmán, Junior Ventura y Ángel Luis Concepción. Agradecer también a los conductores que nos han eh, acompañado durante este trayecto, Miguel Montilla, Lucy Payano, Elvis Castro, Ramón Antigua y también a su Jeremy de la Cruz. También agradecer al Departamento de Medios de manos de Celine Checo, a Rocío de la Cruz y son Yermi Tejada. La página web, Daniel Villalona, Wilfrey Wilf Wilf Wilf Alvarado, Fraulin Ruiz, Aneuri Guzmán, Yeuri Taveras y Manauri Holguín. Pero también agradecer a los camarógrafos de planta que han sacrificado su Semana Santa completa para estar con nosotros. Anthony Germán, Jason, Amelvin, Víctor, Pedro y Fray Lenin Cabrera. Los tramoyas que también son parte de este trabajo, Jason Tejada, Josué Conce, Edwin Gómez, Diomedes Grullón. Pero también agradecer a José Beato y a Israel Puente como encargado del departamento por último agradecer al control master y el audio Jorge Luis Paulino gracias Jorge Luis por estar siempre dispuesto Eduardo Reinaldo, José, Jean Paul Darwin, Herling y Luis Miguel a las conserjes que siempre están pendientes de lo que hacía falta y al departamento de seguridad Bere, Te amo, gracias a todos ustedes por estar en esta cobertura por poner su granito de arena para que hoy Semana Santa Telenor 2023 sea una realidad. Creo que, como dice Rey Peña, ha sido una misión cumplida. Desde, el más profundo, eh, desde lo más profundo de nuestro corazón, ustedes saben que han sido muchas noches de desvelos, no solamente es el montaje de los cuatro días, van ya un mes completo de desvelos, de una a dos de la mañana, analizando el proyecto, contactando personas para que hoy, estemos nosotros aquí brindando lo mejor a nuestro pueblo el cansancio temporal pero la satisfacción del deber cumplido no tiene preso tiempo ni espacio muchísimas gracias y quiero llamar en este momento que pasen acá parte de los reporteros que ya están llegando a Teleoperadora del nordeste eh, a los presentadores por favor que pasen por aquí en los que están aquí en el estudio, los demás ustedes saben que todavía andan en carretera. Quiero invitar a que pasen por aquí y de paso llamar al padre Isaac García. Así como nos bendijo al principio de esta cobertura, pues finalizando hay que agradecer a Dios por todo lo que permite. De manera que les invito a todos a ponerse de pies, acaba de llegar por ahí. Quiero agradecer también al brazo derecho de esta producción, es Amable, Amable es quien desesperante, me hace correr, pero ha estado al pie de cañón en esta cobertura. Eh, por favor, pasar por aquí a los chicos que están en el estudio. El padre al padre Isaac también. Gracias al Señor es lo único que nos queda, ser agradecidos con Él, porque Él ha estado grande con nosotros y nos ha protegido y ha protegido mucha gente. Por eso, demos gracias a Dios por este trabajo encomiable que se ha hecho. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como iniciamos, Señor, en tu nombre el jueves pasado, aquí estamos, tantos hombres y mujeres Dándote gracias porque tú eres grande, porque has resucitado, porque nos ha dado tu presencia y nos ha protegido. Ha protegido a tantas personas que han salido de sus casas, has protegido a este equipo de trabajo que yendo y viniendo, reportando y llevando este trabajo tan arduo que han hecho, hoy podemos, junto a ellos, decirte gracias, Señor. Gracias por todos los que han trabajado de frente y desde y detrás en cada una de las ediciones y de los programas y de las transmisiones. Gracias por los ejecutivos de esta planta teleoperadora gracias por cada uno de los periodistas camarógrafos y de todos los equipos de apoyo que pudieron trabajar para que esto fuera una realidad gracias por la protección y las orientaciones la preparación previa a esta cobertura y te doy gracias señor porque con estas orientaciones que salieron de esta teleoperadora permitiste que muchas cosas dejaran de suceder y te damos gracias por aquellas que no sucedieron, porque tú la evitaste, Señor. Y también te pedimos perdón por algunas que se salieron de control, que no debían suceder en estos días, pero que tal vez por la responsabilidad humana o la falta de conciencia sucedieron accidentes. Eh, personas que abusaron del alcohol, personas también que agredieron o incluso asesinaron a algunas personas en estos días. Por ello te pedimos perdón, pero es más la satisfacción para decirte gracias por el deber cumplido, gracias por este momento que nos ha permitido vivir y gracias porque nos ha hecho testigos de tu resurrección. Ahora bendícenos y a cada uno de nosotros regálanos siempre tu presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. este montaje a todas las personas que colaboraron con todos, esto es en vivo, que colaboraron con todos los mensajes, eh, a pesar, repito, del cansancio. Nosotros tenemos, eh, luego de, de este momento, la satisfacción que es lo que nunca se pierde. Agradecer a Nano, encargado de todo el montaje técnico, a quien cada día molestamos para las recargas del I view, para el I view, los micrófonos y demás, con la tecnología, eh, damos las gracias a todos nuestros patrocinadores eh, que han hecho posible que esta Semana Santa del Norte sea todo un éxito verdaderamente que hemos logrado el objetivo y es que cada ciudadano se mantenga orientado que pueda tener un contenido variado y acabado y sobre todo llevar el mensaje de prevención que es lo más importante feliz regreso a casa a aquellos que todavía andan en carretera y recordar que mañana lunes la vida productiva de nuestro país continúa. Agradezco a todos nuestros compañeros eh, que están aquí, que ya eh, le dijimos a los organismos de socorro, a la defensa civil, a la unidad de rescate de la UAS, al cuerpo de bomberos y a la Cruz Roja, que también en todo momento, siempre que tocamos la puerta, dijeron que sí para sumarse a esta cobertura Semana Santa Telenor 2023. Solo nos queda decir, finalizar con el lema, formación e información, información para, para toda la, la nación. nación.